Y bueno, el hilo conductor, el Instagram. Francamente me ha costado este, los últimos meses aprender a usar esta plataforma. Para mí, pues eh, la onda se movía en Facebook. Y aquí lo que hago es mucho más personal, porque esto es este, pues per personal branding, que la gente que quiera saber un poco más de mí y sepa pues que tengo familia, que me gusta divertirme en la oficina, pues que también como, existo. Si esto fuera una pequeña empresa, pues francamente, pues no me aventuraría a poner cosas tan personales. Pero pues como esto es para clientes que no conocen este lado de mí, pues puede que sea una, una buena idea compartir este tipo de cuestiones. Y bueno, pues aquí hay videos de clases, hay eh, pues cantidad de cosas que me han parecido interesante compartir. Y en lo que me he esmerado es en estas historias destacadas. Aquí pues promuevo lo que he hecho en Clubhouse, en el podcast, cuáles son los servicios eh, y pues cuál es mi branding. Y también hay una historia más vieja, que es de cuando me disfrazaba de T-Rex. Ojo aquí que cambié eh, mi página web por este Linktree que les platiqué hace un momento. Y pues voy con el lema de conócete a ti mismo, conecta corazón y mente, construye tu futuro con y a pesar de la automatización. Y pues estoy como mi profe Chris. Entonces aquí es un crossover. Eh, le hablo a un público mucho más centennial y millennial. Eh, y pues vamos, me involucro también con quien le dé curiosidad y llegue conmigo. Eh, a partir del Instagram, eso no va a pasar en Project Finance, pero igual, pues, vale la pena ser divertido. Acá, pues, platico de qué van mis servicios. Aquí el Google es, ayúdame a financiar mi proyecto. Y, pues, aquí platico, pues, de qué va, lo, lo que hago. Yo ayudo a co-crear eh, junto contigo y entregar tu proyecto llave en mano. Lo bajo al nivel mínimo de complejidad, que es este, integrar, Equipos multidisciplinarios, eh, con estos equipos multidisciplinarios, eh, co-crear el negocio en base a lo que tú crees y quieres que suceda y hacer un estructuramiento financiero y el marco legal para poderlo conseguir. Básicamente, por ahí va lo que traigo en esta plataforma y...